chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digimon Warfare Y el día de hoy les voy a explicar eh, la nueva función que salió, que es Nightmare City, ¿ok? Primero mencionemos un poquito de sus funciones, que encontramos la arena este, para batallar Encontramos el área de gloria y finalmente la shop, ¿vale? Eh, la gloria podemos encontrar inclusive otra área de shop, donde cada día obtendremos una tirada gratis de un, este, un juguete o energía para subir el poder. Eh, empezaremos explicando cómo funciona esto. Vamos a encontrar diferentes rutas, la normal y la avanzada. La normal es una ruta un poco más sencilla, tiene menos escenarios a enfrentar, obviamente los premios son menos, y la avanzada pues se encuentran más. Eh, cuando nosotros damos en la avanzada, eh, actualmente Digital Master Adventure, encontramos con un skip, ¿vale? Ese skip se va a ganar con el paso del tiempo cuando vaya surgiendo esta arena, eh, cada vez que nosotros derrotemos un enemigo en las, nos va a otorgar premios como podría ser las Nightmare Coin, eh, algunos juguetitos, oros, etc. ¿no? Aquí recogemos sus premios, también encontraremos cajitas de premios Que también nos darán eh, cristal de energía y nightmare coins ¿okay? Aquí te dicen si quieres abrir esos cofres más veces Tú das que no, porque no vale la pena Y también vamos a encontrar bufos. Estos bufos nos van a permitir ganar poder a nuestro equipo Por ejemplo, eh, incrementar la reflexión Incrementar el poder a los eh, estilo oscuridad En este incrementa el bloqueo ¿no? Vamos a incrementar la reflexión eh, podremos incrementar el Robo de Vida, este incrementa los Coraje eh, Podemos evitar que los enemigos revivan, eso es muy bueno Incrementa el daño de las Ultimates o podemos hacer que unos, nuestros propios Digimons revivan Así que cada quien decide eh, Yo logré skipear eh, 14 niveles, o sea, todos estos de acá, ¿vale? Y me mandan al último, ¿ok? La batalla con el último va a constar de nuestro equipo Digimon con los asistentes Donde nosotros podemos modificar como lo queremos este, colocar y entramos a la batalla antes de comenzar, debo mencionar que los equipos son jugados por un NPC, pero el equipo está formado por jugadores. En este caso, nos enfrentamos a Red de Ruthless eh, del server 23, ¿vale? Si nuestra velocidad es menor a la de él, eh, empezaría él. En caso contrario, empezaríamos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es enfrentarlo. Podemos escoger la manera en que queremos enfrentarlo. Nosotros podemos direccionar a dónde queremos que nuestro ataque surja para poder enfrentarlo. Una vez derrotado yo recomiendo que traten de tener siempre la furia completa para la nueva batalla o que les falte muy poca cantidad, como ya es la última batalla no importa, si se dan cuenta aquí me dan mis premios, ¿vale? Y una vez que ustedes completan, como aquí se muestra todo, le damos en Game Over y terminamos el juego, ¿ok? En avanzado es lo mismo, pero como les había comentado, es más largo el camino, ¿ok? Empezaremos con la tienda. Podemos encontrar tickets para obtener tiradas de, de los juguetes gratis, ¿vale? ¿Vale? Podemos encontrar Shard de Belfemon, Blastmon, que es una muy buena recomendación para Free to Play, chicos. En un futuro agregarán a Mervamon, también está Sistermon Blanc. Ahora, ¿qué es el Glory? Vale, el Glory cuenta con los personajes de Digimon Adventure, ¿vale? Los 8 niños elegidos, y cada niño elegido tiene sus líneas evolutivas. En este caso, Pyokomon, Pyjomon, Birdramon, Tentomon, Cabuterimon y Metal Cabuterimon, Palmon, Togemon, Lillimon y Rosemon. Bueno, cada uno de estos van a otorgar diferentes efectos Primero encontraremos los ocho niños elegidos, ¿vale? Cada niño elegido otorga un diferente eh, core a todos Como puede ser resistencia, daño, vida Y entre más va subiendo el niño elegido, pues da mejores beneficios, ¿vale? Pero aparte, de acuerdo al nivel del niño elegido, vamos a ganar diferentes beneficios, como puede ser vida, ataque a unos Digimons específicos. Por ejemplo, aquí Sora a nivel 5 incrementa la reflexión un 2% solamente para los Digimons de ataque. A nivel 8 incrementa la reflexión de 2% para los Digimons skills. Ahora la pregunta es: ¿cómo voy a poder subir el nivel de mi personaje? Es muy sencillo. Con los juguetes que tengamos, de acuerdo al nivel que ellos encuentren, al mínimo nivel, que to estén todos, este, podrá estar nuestro personaje. Como ya tengo a Piocommon en nivel 12, Billomon superó el nivel 12 y Virramon también, Sora puede estar a eso. Cuando Piocommon suba a nivel 13, podré subir a Sora a nivel eh, 13, otorgándome a todos los Digimon defensa más 0.6%. En la Shop, en esta parte, tendremos las tiradas que había mencionado, ¿vale? Una tirada gratis al día, pero también podremos hacer tiradas con diamantes o con los tickets. En este caso, yo recomiendo que guarden los tickets, ya que hay eventos donde ustedes hacen tiradas y les otorgan regalos, ¿vale? También encontramos desfragmentación, que podemos convertir los que tenemos los podemos convertir En fragmentos para comprar Nuevos juguetes como aquí está El, el de Patamon, el de Holy and Jewelmon, cabe mencionar Que deben tener al menos uno de estos Ya equipados para poder comprarlos Espero les haya gustado este video Es muy sencillo de explicar, la arena no tiene Mucha ciencia, solamente hay que Hacer las misiones que les Corresponde, compren los buffs Adecuados para poder batallar Y bueno, mucha suerte Y nos vemos hasta la próxima